Parece que está más o menos bien, se ve claramente que sobra aquí el nombre ¡Eh! Que estéis atentos, que es que no enteráis Que estéis atentos Vamos a ver No os queréis enterar Y voy a empezar a poner de malas notas cuando vea Que la gente, todo lo que yo he dicho, que yo lo recuerdo En clase, no habéis venido a clase teórica Y veis, ah, pues yo es que no, yo es que estoy empanado y no me he enterado Pues aquí vais a estar Porque os voy a, vamos a ver ¿El nombre este? ¿No? ¿Vale? ¿Está ya aquí? Estético, hombre. Ni estético ni nada, déjalo. <risa> Esto va no, no, ahí. No. Eh, los, los este no tienen flechas. ¿No tienen sí. flechas los flecha? movimientos? Sí, tienen, ¿no ves? Las líneas... Las líneas son movimientos de jugadores, ¿no? ¿Da una línea así? Relájate. No tienen flechas. Ah, y tienen que tener flechas los movimientos. Vale, vale. Los movimientos de los jugadores tienen flechas y hemos explicado. En las tres clases teóricas... ¿Cómo se hacen esos movimientos? En las tres. O sea, en el A, en el B y en el C. El tiempo está mal, porque falta el tiempo dentro de objetivos. Eh, los objetivos... Los objetivos están bien. Y, la, por ejemplo, la organización o posición inicial, pues está bien. Y luego tendría que haber por lo menos cuatro... Cuatro gráficos, lo digo, después de la organización, cuatro gráficos. Y los gráficos tienen que tener flechitas, para saber para dónde va el movimiento. Pero bueno, eh, por lo demás, está bien que ponga las justificaciones y vamos a seguir. ¿Vale? Vale, vamos a jugar más apoyo. ¿Y jugar alguna vez? Vamos a dividir la clase entre equipos. ¿Vale? El objetivo consiste en matar, entre comillas. ¿Cómo se mata? Lanzando a un contrincante el balón que el balón toque en el suelo, si el contrincante coge el balón con las manos, queda muerto el que Pero pero al que le dan no queda eliminado, sino que se sienta y como revive, recibiendo un balón por parte de un compañero que esté suelto en el suelo, ¿vale? Luego, el que tiene el balón no puede dar más de dos pasos y se puede pasar el balón entre ¿qué? Entre Ah, entre compañeros, ¿vale? El es que esté eliminado con tocar un balón como sea, se lo puede pasar a su compañero... Si está el balón suelto por el suelo, se puede coger y queda libre, ¿vale? Y no tiene que matar a nadie. Ti. No tiene que eliminar a nadie. Simplemente lo coge, se pone de pie, y puede pasárselo al compañero para revivirlo o matar. Si yo le diría que si queda el racón de 5 votos... Está muy bien. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Pues vamos a no, no, no! Gracias. <risa> chicos, recordar. Quien tenga el balón no puede dar más de dos pasos. ¿eh? O sea, yo le di un balón y para matar yo no puedo ir pom, pom, pom, No, dos pasos más. ¿eh? el balón. El primer paso cuenta que es el ¿eh? El primer paso cuenta... Si no tan en de cae... Como para los gestos, ¿me entiendes? También está que el centro. El equipo, gana el equipo que más ha jugado ética de pie. Vale. Entonces, alguna vez a lo mejor en vez de matar a un complicante es mejor pasar si los compañeros más reducidos. Digamos. No, porque si no, si no colombia, su tiene la opción de cojar un que y asunto por el suelo, ¿me entiendes? Me hace falta recibir a balón de compañeros. Sí, sí, Yo estoy aquí sentado, paso un por un curo. Sí, sí, sí. Venga, vamos, rápido. Y falta el equipo? Porque no tienen peto, ¿qué paga, Que no vuelvan. no tienen peto, sí, no bueno, tienen no es Sit <laughs>